que quiero escapar que nadie me pueda alcanzar hay veces que no puedo más no encuentro como continuar hay veces que quiero explotar One Hay veces que quiero escapar Que nadie me pueda alcanzar Hay veces que no puedo más No encuentro cómo continuar Hay veces que quiero explotar oh. One more one You're mm -hmm.